Quiere que falle no. quiero que falle ¿Cómo? Quiere que... Dice Quiere que falle Yo, ¿Yo que, que me voy. Sé que estoy triste Tú no me oyes El Betty Sé que estoy triste Tú no me oyes Dame la vida No me la quites Te Cuanto cuento mi cuento, mi cuento, te cuento recuerdos Contigo me calmo, casi no me acuerdo Te sueño y no duermo, en la calle me enfermo Te veo de lejos, lo siento de cerca Pero no te acuerdas o no lo pensabas Lo mal en tu cama, me sana, no sé de otra Me envuelve sin duda y así es la vida Se pasa deprisa, aprovecha que esperas que yo de monedas, a mí que esta mona Nunca mamaba, siempre se sube baja Como un se usa soy un satisfactor Sin que le da el play, contigo hay replay Pero ya no hay break, te dejo con delay Tú dame muchas chasse estoy en las nubes Olviendo tu perfume, aunque ya no cure Tú dame otro avance, no te lo pido Si a ti no te sale, tu piel, esos ojos me pierden y no sé por qué me vengo, me voy, mi cola en su basta parece detroit, es mala bici, se que revelan de Bull, modelos de lego, no le llega el flow. Quiere del peri, no quiere la pari estoy por el miedo comprando en el líder Alegría por verte, joder por quererte, no eres tan fuerte, sueño con verte de Lejos del drama, que tenga una cama, tirado en la Habana, brindo por nada Que tiene miedo, el de siempre buscando, buscando un cohete, que me lleve, que ya nunca llegue Que se vaya, pero que no vuelva, la vida esta cara me enferma De lejos como que me observa Hoy yo no siento nada, mañana será un nuevo día, tranquilo que llega alegría. Sentado no consigues nada, Viendo por vida a mi pana. Yo sé que me quema la vida. Si tu risa se me hace más larga. Esta vida que no me da nada. Y tu brazo se lo lleva el viento, estoy buscándome por ahí. Y nadie da nada. No alegría, no hay buenos días. La vez que pare, quiere que quiebre. Quiero una fiesta que acabe si muero. La vida es sin suero, el mal no me quema, parece año nuevo. Sigo hacia adelante, quiere que pare. Soy el de siempre, me llamo, always. No Le gratis, me dicen el Bet Tirando confeti, parece que es fiesta Te cuento mi cuento, te cuento recuerdos Contigo me calmo, casi no me acuerdo Te soñé y no duermo, en la calle me enfermo Te veo de lejos, lo siento Cerca, pero no te acuerdas o no lo pensabas Lo mal en tu cama me sana No sé de otra, me envuelve sin duda Y así es la vida, se pasa deprisa Aprovecha que esperas, te pierden monedas A mí que esta mona nunca mamaba Siempre sube y baja como un escalestre Y su satisfayer sin que le haga el play Contigo hay replay, pero ya no hay break Te con delay, tú dame un chance Que estoy en las nubes oliendo tu perfume Aunque ya no cure, tú dame otro avance No te lo pido, si a ti no te sale, no me sabe bien Quiero de tu boca, tu cuerpo, tu piel Esos ojos me pierden y no sé por qué Me vengo, me voy Trapping de bowl, modelos de Leo, no le llega el flow Hello <risa> veo,